En el vídeo de hoy hablaremos sobre la lectura real y la lectura estimada. Antes de empezar, deberemos saber que la lectura del contador es necesaria para saber el consumo de luz que hemos realizado en nuestra vivienda o negocio. El encargado de realizar estas lecturas es la empresa distribuidora. Posteriormente, la distribuidora comparte esta información con la empresa comercializadora para poder facturarle. Esta cifra se obtiene con la lectura del contador y, fundamentalmente, hay dos tipos. La lectura real es la que refleja el consumo exacto realizado de luz en kilovatios hora. La realiza un profesional autorizado por la distribuidora que accede al armario contadores o vivienda. Por lo contrario, en la lectura estimada, si la persona autorizada por la distribuidora no ha podido acceder a las viviendas, se realizará un cálculo aproximado del consumo de luz correspondiente. ¿Cómo se consigue este cálculo? Se toma como referencia el consumo del mismo periodo del año anterior por pensar que puede ser similar. Por ejemplo, si tú en enero del 2018 tuviste un consumo X y durante el mismo mes del 2019 no se te ha podido realizar la lectura real, se entenderá que has tenido un consumo similar al del 2018. Por último, indicar que estas situaciones de lecturas estimadas tienen los días contados. La instalación de contadores inteligentes y telemedida va siendo una realidad en España. Y esto provocará que las lecturas siempre sean reales, mensuales y exactas.